y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas sin ciencias afines a ella. El día de hoy veremos el tema de potenciación, radicación y logaritmación, todos reunidos en un solo conjunto, o sea, una forma fácil para poder realizar potenciación, radicación y logaritmación. No siendo más, comencemos. Vamos a aprender a relacionar la radicación, potenciación y logaritmación. Todo ello con tres fórmulas. Miremos la las fórmulas. Estas serían las siguientes. La primera dice que a la b es igual a c. Esta fórmula se utiliza en potenciación. La siguiente es Logaritmo de A a la C es igual a B. Esta fórmula indica la logaritmación. Y tenemos la fórmula raíz de C, B, es igual a A. Estas tres formulitas permiten resolver las tres. Quiere decir que teniendo una de ellas se pueden encontrar las otras dos. Vamos a mirar con ejemplos cómo se puede hacer esto. Miremos, tenemos esta siguiente tabla en la cual nos plantean la potenciación, radicación y logaritmación. ¿Qué es lo que nos piden en esta tabla? Terminar de llenar las que le faltan a cada una de ellas. Entonces, vamos a utilizar las fórmulas que me relacionan las tres. Entonces, vamos a mirar entonces, para recordarlas. Bien, ahora, teniéndolas, vamos a empezar a resolver cada uno de estos casos. Miremos el primero, 9 a la 3. 9 a la 3, si recordamos esto es una potencia, estamos elevando 9 tres veces. Haciéndolo, nos da igual a 729. Quiere decir que 9 a la 3 es igual a 729. Entonces vamos a mirar a qué corresponde cada uno de estos valores. Entonces, el 9 es A, el 3 es B y 729 es C. 9 a la 3 igual a 729. Entonces miremos, para la radicación me dice que es raíz de C. Entonces, raíz de C va a ser raíz de 729. Y en este caso, B sería el valor que va a estar acá. O sea, que esto equivale a 3. Y por último, esto es igual a, a. Entonces, A es igual a 9. Ya tenemos la radicación, nos falta solamente la logaritmación. Entonces, dice que la fórmula logaritmo de A, que en este caso es 9, de C, que es C329, es igual a B, o sea que esto es igual a 3. Ya terminamos el primer caso. Vamos a mirar el siguiente, la radicación. Nos dan la raíz de 64. La raíz de 64, si resolvemos, si hagamos el mínimo con múltiplo, nos damos cuenta que la raíz de 64 es 8. Puesto que 8 por 8 es 64. Entonces, miremos, aquí en este caso tengo a C, aquí tengo a B. Y aquí tengo, no, corrijamos acá, acá no es B, este es A. Y el valor que está acá, que es una raíz cuadrada, este es B entonces hacemos lo mismo vamos a devolvernos, ahora planteamos la potencia dice que es a a la b igual a c, o sea que va a ser 8 a la 2 es igual a c en este caso es 64 Bien. ahora pasemos a los logaritmos sería logaritmo de c pero primero a logaritmo de a en este caso es 8 64 y esto es igual a B, y B vale 2. De esta manera ya resolvimos el 2. Nos falta solamente el número 3, logaritmo de 10 de 10.000. Entonces, en las reglas o propiedades de los logaritmos, se sabe que para encontrar el número se hace lo siguiente. Entonces, Logaritmo 10 de 10.000 sería igual a ese número elevado tantas veces me de 10.000. Contamos 1, 2, 3, 4. 10 elevado a la 4 nos daría 10.000. Quiere decir que este número es 4. Teniendo esto, claro, entonces vamos a plantear. Este es A. Este corresponde al valor de C y este corresponde al valor de B. Entonces, vámonos para la radicación. La radicación dice que es raíz de C, B sería 4, y esto es igual a A, en este caso sería 10. Ya tenemos la radicación, solamente nos está haciendo falta la potenciación. Entonces, para la potenciación se sabe que es A a la B igual a C. A es 10, B es 4 y C es 10.000. Quiere decir que utilizando ya sea la potenciación, o la radicación, o la logaritmación, se pueden encontrar las otras dos de manera fácil, solamente aplicando estas tres formulitas. Con una se pueden plantear las otras dos. De esta manera concluimos este tema.